Las desgracias de Marcos comenzaron el mismo día en que su madre murió mientras daba a luz a su cuarto hijo, quien sobrevivió apenas unas horas. Marcos tenía seis años de edad. La infancia fue triste y llena de calamidades, sus hermanos trabajaban en lo que podían para llevar un poco de pan a la mesa, eran tiempos más que difíciles, había terminado la guerra civil en España y la miseria era dueña y señora. Viudo, sin poder atender a sus cuatro hijos, el padre decidió enviar a los dos mayores con unos tíos y quedarse solo con Marcos. Agobiado por la tristeza, el padre de Marcos decidió buscar rápidamente a otra mujer. Pero el remedio fue peor que la enfermedad. Esta mujer no quería a Marcos. Esta mujer ya tenía dos niños pequeños y no quería, no lo quería. Entonces, eh, pues le daba paliza, le hace trabajar pues como un esclavo. Como la mala madrastra de un cuento y sin importar si llovía o hacía sol... Obligaba al pequeño a robar bellotas en la tierra del vecino. Si quería vivir en esa casa, debía pagar su parte. Me mandaba a robar bellotas, y me cogía la guay civil, me quitaban la bellota, me pegaban un par de correazos, luego iba a la choja... y mi madre me pegaba con una vara, me tenía la costilla hecha polvo, me pegaba una paliza era mayor no solo le pegaba sino que también lo dejaba sin comer y lo mandaba a dormir a la intemperie no para nada. nadie supo por qué el padre permitió esos castigos pero lo que sí se sabe es que un día el mismo padre decidió venderlo. su nuevo hogar fue la inhóspita Sierra Morena, tierra de bosques, ciervos, águilas, buitres y por supuesto, lobos. Su nuevo guardián, un viejo pastor de cabras que vivía como ermitaño en una cueva. No sabemos qué tiempo estuvo este señor con él. Podía haber sido diez días o podía ser un mes. ¿Eh? Eh, el tiempo justo para enseñarle las cuatro cosas uh, que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer. Lo primero que le dijo el pastor fue que nunca descuidara el fuego. Lo más importante que me enseñó es eh, que me dijo que el fuego no me se apagara, eso sí, ¿no? Que le iba a pasar muy malamente, ¿no? El segundo consejo, y tal vez el más importante que le dio, ...fue que tendría que aprender a convivir con los animales salvajes... ...especialmente con los lobos. Me dijo que no al quitara ojos encima... ...y yo le preguntaba, oye, ¿y usted cómo se ha hecho con ellos? Entonces me dice, por lo que tú vas a hacer hoy... ...y si yo vamos a hacer... ...y echándole comida poquito a poco. A la mañana siguiente... ...el pastor sometió a Marcos a la prueba más dura... ...que había vivido en su corta vida... Retar a un lobo salvaje para aprender a dominarlo. Debía mirarlo fijamente a los ojos y con un conejo escondido tras la espalda, caminar directo hacia la fiera. Entonces me dijo, tira, entonces solo tiré así, y dice, quieto y no te muevas y no quites ojo de encima. Estaba muerto del miedo. Su instinto de conservación le decía que corriera, pero hubiera sido su peor error. Así que siguió las órdenes del anciano y se quedó completamente quieto. El lobo se dio media vuelta con el conejo en la boca y me miró, pero como me vio a mí que estaba fijo, a él, ¿no? eh, tranquilo, entonces eh, cogió el conejo y se fue. Ese día aprendió que si les daba comida a los lobos, podría manejarlos se había graduado de valiente pero en realidad poco le servía la valentía para ser un buen pastor porque Marcos no sabía ni leer, ni escribir ni mucho menos contar el viejo le dio un tarro con piedritas y otro vacío y le dijo que por cada cabra que entraba al corral metiera una piedra en el otro recipiente y que si le sobraba alguna debía ir a buscar a la cabra que le faltara. El día que lo intentó, las cabras fueron más rápidas que él. Las tiré, no, las que quedamos, las tiré y las colgué allí. Y digo, señor, tanto todas? Tanto todas. Y estarían todas, ¿no? <risa> Su nueva vida le gustaba cada día más. Al menos, ya nadie le daba palizas y la libertad de correr por el monte era su gran diversión. Pero eso le duró poco. Su viejo maestro cayó gravemente enfermo y presintiendo su muerte, le regaló su más preciado tesoro. Un collar de dos dientes de jabalí que él decía... Era su amuleto de la suerte. Me lo puso a mí y dice, ponte esto que te protegerá. Eh, entonces yo me lo puse y lo tengo puesto en entonces. El, el viejo murió y el niño no pudo enterrarlo. Fueron los buitres los que se dieron con él un gran festín. Ahora tenía que decidir si regresaba a su casa o se quedaba a vivir en el monte completamente solo. Excepto, claro está, con los lobos que lo merodeaban.